Bien, quiero daros la bienvenida a este webinar, este webinar de estrategias multicloud, ¿vale? Este webinar pertenece a, a, lo que, a al campus corporativo del sector TIC y es una acción formativa que se enmarca dentro de la actividad llevada a cabo por el campus corporativo del sector TIC, que es una iniciativa que pone en marcha, que pone en marcha la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad. De la Junta de Andalucía. ¿no? Su objetivo es mejorar las capacidades, competencias de los hombres y mujeres y profesionales del sector TIC andaluz. Eh, este, este campus se estructura en cinco escuelas, perdón, en, en seis escuelas en las que eh, vais a tener unas escuelas de especialización donde se realizan una serie de acciones formativas gratuitas, presenciales, online y blended. ¿no? En este caso estáis eh, perteneciendo a esta. Eh, Acción, que es online, y tenemos una serie de escuelas que son la Escuela de Dirección, la Escuela de Management e Internacionalización, la Escuela de Marketing y Ventas, la Escuela de Tecnología, así como la Escuela de Aspectos Legales Normativos y la Escuela de Habilidades Profesionales. Este webinar, en concreto, pertenece a la Escuela de Tecnología. Y más abajo tenemos un acceso eh, para poder acceder al catálogo completo de Andalucía Digital. Bueno, sin más dilación, voy a presentaros al, al ponente. El ponente es eh, Rubén Darío Galán, que es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Sevilla, es experto, eh, esper, experto perdón, en Big Data y Data Mining por la Universidad de Sevilla y máster por CESMA en Business School. Además, desde el año 2004, viene trabajando en Telefónica en diferentes posiciones hasta la actualidad, que es responsable del desarrollo de negocio TIC de empresas y administraciones públicas del territorio sur de Telefónica. Bien. Pues, sin más dilación, os dejo ya con Rubén Darío para que pase a la presentación de estrategias cloud de este webinar. Adelante, Rubén. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Eh, pues comenzamos mm, viendo una visual de lo que vamos a ver en este en este webinar eh, bastante rápido. Yo no tenía claro a qué, a qué personas nos íbamos a dirigir, entonces lo que hice es un, una evolución desde lo más básico hasta lo más complejo en cloud y veremos unos conceptos básicos de cloud que, que están aquí marcados, virtualización, hiperconvergencia, cuáles son los modelos de servicio. Pasaremos por, por conceptos de microservicios, contenedores, Kubernetes y serverless computing. Y por último acabaremos la presentación con cómo se cómo se conjuga todo lo que hemos visto hoy en día en las infraestructuras y en las propuestas de valor de multicloud. Y ya por último pues, sacaremos algunas conclusiones que viendo durante todo el proceso. Bueno, los conceptos básicos de cloud, pues, empiezan a ser casi dos principalmente que hay que entender, uno que es la virtualización y otro que es el cloud computing. Y la diferencia, pues, la hemos puesto aquí. La virtualización es la infraestructura que sustenta el cloud computing. Mientras que el cloud computing es la prestación de los servicios compartidos a través de ese entorno virtualizado. O sea, que el cloud computing es aquellos servicios que nosotros damos y que para poderlos dar necesitamos una infraestructura esa infraestructura, normalmente, está virtualizada. ¿vale? Vamos a entender un poquito más esto de la virtualización. que es? Antiguamente, tradicionalmente, eh, contábamos con unos CPDs, ¿no? Y esos CPDs, pues, tenían servidores. Esos servidores necesitaban almacenamiento, RAM y, y, y CPUs. Claro, todo esto, realmente, que nosotros llamamos vulgarmente hierros, el hierro de una infraestructura, esto sigue existiendo. Lo que pasa es que hay distintas máquinas que, que, que y distintas máquinas más o menos potentes donde podemos sustentar todo. Pero al final se reduce en un CPD en capacidad de cómputo y en capacidad de disco duro. Muy bien, en un CPD tradicional, para entender un poco todo esto de la virtualización, teníamos que una máquina, un servidor, ¿vale? Aquí tenemos un servidor, necesita un sistema operativo para arrancar y luego la aplicación que queramos poner por encima. Aquí he puesto tres servidores, tres hilos, uno, dos y tres, cada uno con una aplicación distinta. Esta es el. CPD. El correo electrónico, esta para una página web o esta para la ERP de la empresa. Entonces, son tres servidores físicos y tres aplicaciones. Vale, Yo tengo que mantener todo esto y conectarlo de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos? Nada, con que se ponen en cascada o en los racks, los equipos de suite que conectan cada servidor por un lado y luego, pues para que estos, estos servidores puedan almacenar contenido y datos, pues utilizan cabinas enormes de almacenamiento para poder gestionar, ¿vale? Bueno, pues esto es que eh, lo normal que había tradicionalmente y sigue habiendo, pero que complica muchísimo las tareas de administración, soporte y gestión de las mismas. Claro, eh, la tecnología avanza y ahora sobre un mismo servidor, sobre un mismo servidor, aquí ponemos un servidor, el hierro, sobre un mismo hierro, se monta el sistema operativo y luego aparece una nueva capa que se llama la capa is, hiper, hipervisor, que lo que pretende... Virtualizar los componentes físicos en hacerlos virtuales aquí. De forma que aquí yo pueda coger y tener una, dos y tres máquinas virtuales. Cada una con su propio sistema operativo, con su propio <coughs> software de gestión y, y, y con sus propias aplicaciones. Veis aquí una, dos y tres aplicaciones. Tres servidores montados en un mismo servidor físico. Un servidor físico, tres servidores, tres servidores virtuales y hay una, dos y tres aplicaciones. En este caso, una por una. ¿Y qué es esto del, del hipervisor? Pues, como hemos visto, es un software que se instala sobre el sistema operativo. Hoy en día ya no hace falta ni siquiera instalar un sistema operativo. El, el hipervisor eh, ya embebe el sistema operativo. Y los principales son pues, de Microsoft, de el HyperView de, de Microsoft, VMware y VirtualBox de Oracle. Muy bien. Un ejemplo sencillo de qué es esto de la virtualización es, imagínate que tenemos aquí... Recursos físicos, dos CPUs, 32 GB de RAM, un Tera de disco duro y una tarjeta de red. Supongamos un único servidor al cual le montamos nuestro hipervisor. En este caso he elegido el VMware UM de eh, SXI, que es uno de los más utilizados. Entonces, que embebe el, el sistema operativo. Vale? Entonces, sobre este recurso físico resulta que yo puedo decirle al hipervisor, oye, me generas una, dos y tres máquinas virtuales. A esta me asigna una CPU, aquí otra CPU y aquí dos. CPUs. Ostras, pero si yo solamente tengo dos CPU físicas, pues porque estos son virtual CPU que permite coger un trocito de cada una de estas CPU y simularlas aquí. Igual pasa con la RAM, con el disco duro y con las tarjetas de red, ¿vale? Entonces, fácil, fácilmente eh, realizable. Y fijaros que tengo un recurso físico y depende de ese recurso físico, yo puedo montar en el mismo servidor hasta 25 máquinas virtuales, cada una independiente. Es decir, esta, y esta, si esta se bloquea, es independiente de las demás. No bloquea todo el servicio. Se queda perfectamente funcionando este y esto y, y el siguiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, claro, eh, resulta que si yo puedo virtualizar, además, el servidor, yo puedo también virtualizar la red, el almacenamiento, incluso los PCs. Y todo esto, meterlo en una cajita aquí, chiquitita que estáis viendo, muy reducida, que ya nos empieza a dar eh, eh, orientación sobre la hiperconvergencia, sobre qué es la hiperconvergencia. ¿no? Y ya podríamos tener un centro de datos completamente definido por software. Vamos a profundizar un poquito más en qué es esto de la hiperconvergencia. Para entender bien la hiperconvergencia, vamos a revisar qué es la convergencia. ¿no? Pero la convergencia al final es la conjunción de varias máquinas que hacen distintas cosas. Por ejemplo, este servidor estaría por aquí con distintos servidores o los que sean, con un fabricante. Uno, que hace el mantenimiento, la gestión, el software, todo lo que necesita este servidor. Luego la red, que es otra capa, otro fabricante distinto. Luego el almacenamiento, que es otro fabricante distinto. Cada uno de ellos, al conjugarse y unirse, pues son convergentes vale, en un mismo rack. Pero claro, eh, ¿qué, ¿entonces qué sería la hiperconvergencia? Pues yo cogería este rack, lo comprimiría, entre comillas, y tendríamos un único dispositivo con software administrador de hiperconvergencia. Ya vemos enseguida las bondades. Una única, un único fabricante para todo lo que veníamos haciendo tradicionalmente. De forma que se integra nativamente los servidores la... y el almacenamiento en una misma máquina. Profundicemos un poquito más en todo esto. Hay tres niveles de convergencia. ¿vale? La tradicional de toda la vida, que es cogemos los tres cacharritos, red, almacenamiento, cómputo y los a través de los switches y demás y esta es la arquitectura básica que tiene estas máquinas ¿no? un servidor 1 un servidor 2 un servidor 3 que se conectan a un switch y que ese switch se conecta a una controladora de almacenamiento y aquí tenemos los discos de almacenamiento las, las cabinas si yo quiero tenerlo en alta disponibilidad no me, no me queda otra que montar otro switch y otro controladora de disco duro de forma que se forma aquí pues esta red esta arquitectura que es compleja cuando hay muchos servidores el segundo nivel de, de convergencia, infraestructura convergente en este caso, es que sigo teniendo físicamente los mismos equipos, el hierro es exactamente igual, la capa de pomp, almacenamiento y red sigue siendo igual, pero ahora le añado virtualización sobre todo lo demás para que yo sea agnóstico a dónde se instalan las cosas. Y el hipervisor es capaz de montar sobre mi infraestructura que ya tengo montada, de máquinas virtuales. Genial. Pero es que más, físicamente sigo teniendo lo mismo. Sigo teniendo un servidor, otro servidor y otro servidor que están conectados con los mismos switches y con las mismas cabinas de almacenamiento. Aunque por encima hay una capa de virtualización. La virtualización genera muchísimos beneficios, pero esta arquitectura física se mantiene. Por tanto, distinguimos la capa de virtualización del de hierro que hay debajo. ¿vale? Y claro, es, yo podría tener con mi supervisor. Con mi máquinas, jugar con ellas y aprovechar los recursos y optimizar los recursos físicos. Genial. Pero es que los recursos físicos también sería interesante que hubiese alguna manera de que yo también pudiera jugar con ellos y no estar dependiendo de tantos y reducir el mantenimiento y la gestión de mi CPD. ¿vale? Entonces, ¿qué se hizo? Pues aquí tenemos ya la solución. Una infraestructura hiperconvergente que es metemos la red, el almacenamiento y cómputo, toda esta electrónica, todos estos cacharros en uno único, que es una appliance de dos son de dos unidades de rack. Aquí vemos que este mismo cacharrito, pues, por de, por delante tiene los discos duros, SSD o HDD, ¿vale? Y por detrás estarían los servidores, que suelen ir con cuatro servidores, ¿vale? Uno, dos, tres, que me faltaría poner uno más. Y las comunicaciones, que tú puedes elegir si pones uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Tiene cuatro paquetines. Y ya tendríamos todo aquí metido. ya hace falta ni los switches SAN ni las controladoras de almacenamiento, porque todo esto está perfectamente integrado de forma nativa en esta appliance. Muy bien. ¿Quiénes son los fabricantes que hacen este tipo de cosas? Pues bueno, Aquí os pongo algunos de ellos, TANIX, NetApp y demás, vale y otros fabricantes. Y aquí pues, vemos rápidamente que, aunque yo tenga una infraestructura tradicional de mi CPD que esté virtualizada, como vemos aquí, la parte física, esto es bastante engorroso y caro de, de mantener esto, clac, clac, lo tenemos y fijaros cómo se queda de manera hiperconvergente. Yo solamente necesito los switch para enganchar las máquinas eh, eh, hiperconvergentes, los, los appliances. Pero fijaros que dentro está el SSD y el HDD controlado por un cacharrito, que es este de aquí. Es un controlador virtual. El verde, este de aquí, es un controlador virtual bien vamos a profundizar un poco en estos conceptos ¿vale? de, de, de hiperconvergencia y ahora veremos qué hace qué hace esos controladores virtuales para, para entenderlo a profundizar un poquito más vemos que, cuáles son las características de nuestra, de nuestra infraestructura hiperconvergente pues que seguimos teniendo una capa de cómputo que es impositar todo siempre necesita un cacharro hierro para funcionar pero en este caso el almacenamiento está definido por software en la siguiente slide vamos a explicar bien qué es esto definido por software y además en esta capa de, de primera capa tenemos también la red, el, la visualización, la orquestación, la microsegmentación, las VPNs y todo ese tipo de cosas las vamos a crear también aquí. <coughs> Bien, la siguiente capa que tiene la hiperconvergencia, esa parte de los cacharros, es de como hemos visto, una capa de virtualización y que me da igual el, el fabricante que quieras utilizar aquí, ¿vale? Luego tenemos una la azul gorda que he puesto aquí para que se vea bien, no me cabían aquí todas las funcionalidades, se la he puesto en Apariencia, que es lo realmente interesante que hace la hiperconvergencia. La capacidad de respaldar las máquinas de forma automática, replicar máquinas virtuales. Si yo veo que una está colapsada, levanto otra. Recuperación ante desastres. Si una máquina se ha ido eh, físicamente, pues se ha roto. Esta es capaz de levantarse en otro sitio distinto. Ahora vamos a ver, de duplicación y compresión de los ficheros, de los datos, esta técnica permite que yo no tenga que estar subiendo toda la máquina virtual en algún punto, sino que solamente sube los trocitos que yo necesito y a nivel de comprime para que la transición desde un punto A a un punto B sea lo más ágil posible y, por supuesto, la conexión en la nube. Muy bien. Vamos a ver otras características adicionales que decía que no me cabía en la transparencia anterior. Como por ejemplo la escalabilidad ilimitada. Aquí he puesto un CPD ya montado de forma hiperconvergente. Que esta máquina está replicada, apilada, de forma sencilla y todas conectadas. Yo puedo escalar de forma ilimitada mis aplicaciones y, mi, y, y, y, y, mis, y mis máquinas. Puedo ir apilando otra, otra y otra en el mismo CPD, en la nube en otros CPDs de otro, geográficamente dist, eh, distribuidos. Pero, aunque estén distribuidos, yo tengo aquí solamente un panel de gestión para gestionar todo el CPD, tanto en físico, como en nube, como en sedes remotas. Y además pues, tendré mi panel de, de monitoreo y de métricas, ¿vale? Con lo cual tenemos una perspectiva súper interesante de todo mi CPD y su gestión desde un único punto, ¿vale? Bien, decíamos antes que el almacenamiento definido por el software es una de las características principales de la hiperconvergencia. Vale, ¿cómo funciona todo esto? Si yo resulta que antiguamente, tradicionalmente, tengo mis máquinas virtuales y yo tengo una controladora que es la que distribuye a los volúmenes físicos donde van mis datos, esto es tradicionalmente, este punto, resulta ahora que hemos metido esto un controlador virtual de almacenamiento donde mis máquinas virtuales son completamente agnósticas de dónde va a ir montado. ¿Por qué es esto? Porque el hipervisor este es capaz de, en cada módulo que hay aquí, va un controlador virtual, ¿vale? Aquí, si yo tengo esta montañita de, de casarritos, en cada uno de ellos va montado su disco duro, su, HD, su disco duro SSD en el estado sólido o el normal, ¿vale? Y ahora, todo esto estaría completamente sincronizado por sus pequeñitos controladores virtuales. Imaginemos que yo tengo aquí varias máquinas virtuales, una, una que es una máquina que tiene una misión crítica, otro que es una página web, otro el CRM, herramientas de backup y otras aplicaciones cualquiera. ¿no? Yo puedo coger y a mi máquina virtual es la que más precisa de, de información crítica, puedo dotarla de distintos almacenamientos, de distintas máquinas, no de no solamente de la mía, sino que puede georeplicar ese almacenamiento para acceder a los datos en cualquier forma. Y claro, ya estamos viendo la ventaja. Si mi máquina 1 se rompe o mi disco duro se rompe porque al final todo lo que hay es disco, eh, es disco y es susceptible de romperse, hay que mantenerlo. Pues si eso se rompe, me da igual. Convergencia permite que yo lo haya replicado en otro disco duro de otra appliance, ¿vale? Y aquí, pues vemos eh, que tiene eh, granularidad. ¿Qué decimos con, qué quiere decir granularidad? Pues como tenemos aquí nuestra, nuestro clúster de hiperconvergencia es que mi dato puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí, según la criticidad de mi aplicación. ¿vale? Habría, habrá aplicaciones que solamente tengan en el mismo, en el mismo nodo, en el mismo appliance, sus datos pueden estar compartidos en cualquier otro punto del clúster hiperconvergente. Tiene medidas de latencia, de rendimiento de, de GB por segundo, operaciones por segundo, vale todo, entradas y salidas por segundo, todo eso lo tiene. Y factor de réplica, claro, pues porque yo puedo automáticamente montar mi aplicación para que replique los datos donde yo quiera y así tener dos máquinas montadas en donde yo necesite. Cifra de bloqueo de todos los datos, el aprobación súper rápido de las máquinas y la escalabilidad interna y externa es bastante interesante porque yo solamente yo no yo solamente puedo escalar con mi cpd aquí sino que como decía puedo escalar a otros sitios tal estado por, vía one eh, donde haya otros centros de datos remotos o en cloud muy bien perfecto bueno pues esto es un poco de resumen de lo que hemos visto respecto al, al almacenamiento de por software aquí hemos puesto nuestras máquinas es las habilidades que tiene hiper, la hiperconvergencia que ya hemos comentado pero bueno puesto en una transparencia dedicada para ello vale el almacenamiento unificado y distribuido es súper interesante para que se puedan eh, mantener la escalabilidad y la, eh, y, la, y la estabilidad de todos los sistemas ¿no? bueno esto a nivel de hardware ok muy bien pues un pequeño ejemplo sencillito de cómo iría esto representado eh, tenemos una sede central con uno o más APIs y aquí una sede remota con uno más appliance también. Y aquí tenemos la nube. En la nube podemos montar máquinas virtuales. Y resulta que yo puedo integrar todo esto con mi WAN. ¿vale? Estáis viendo aquí una WAN o con el cloud De forma que todo está conectado. Esto es muy interesante porque, imaginaros, aquí tenemos los cuatro nodos de este appliance, uno, dos, tres y cuatro, donde está mi controlador de disco duro de virtual de almacenamiento en cada uno de ellos. Y resulta que, bien, imaginemos esta aplicación que está aquí, que virtual que he creado sobre un servidor físico, vale, resulta que yo puedo decirle, oye, yo quiero que esta máquina virtual, que es súper importante para mí, va a estar también en otro nodo, que puede ser en el mismo plugin o en otro. Y este controlador es el que va a coger los datos y lo va a compartir y los va a distribuir donde yo necesite. Y es que lo interesante es que se hace todo de forma automática para aprovechar al máximo los recursos de mi empresa de mi cpd y aquí hay por ejemplo una en amarillo que está aquí montada pero también está montada en este otro punto una sed porque me interesa hacer esto de forma más rápida para qué pues porque aquí esta gente que están aquí trabajando no tienen que recorrer toda la nube para utilizar mi aplicación sino que estaría más cerquita que ya veréis luego más adelante que engancha perfectamente con el edge computing que os lo explicaré al final vale no, no es el objetivo de este de este cursito y, por supuesto, podemos engancharlo también y poner réplicas de nuestras máquinas en cloud. ¿vale? Aquí hay un ejemplo de cómo se van incrementando. las eh, Si yo copio esta máquina marrón, bueno, esta, esta amarilla, aquí o aquí, se va poco y poco subiendo. La hiperconvergencia no sube de nuevo toda la máquina, sino lo que se ha modificado. Muy bien, ¿qué ocurre? Eh, si mi máquina se cae en este lado, ¿no? ¿Se rompe? Pues bien porque eso, eh, se arde o porque hay una catástrofe o porque se cae la conectividad o lo que sea. Pues muy sencillo. Como todo está completamente distribuido, es fácil de que las incidencias y, de datos, de pérdida de datos, sean Cero, ¿no? es que eh, permite que, como está todo perfectamente distribuido, aunque se me caiga una máquina, esté en otro lado, la, la, la, esté en otro lado esa, esa información y levante mi máquina virtual en otro lado a tiempo casi cero. Incluso los, no, solamente, no solamente no se pierden datos, sino que el tiempo de volver a cualquier servicio también se reduce prácticamente a cero. Por tanto, tanto datos como tiempo de, de, de continuidad de negocio es prácticamente cero. Imaginemos esto en un CPD tradicional, cuando hay un, un solo servidor y se cae la, la dificultad que, que, que es duplicar esas máquinas. ¿no? Muy bien, y ya pasamos a un poco el resumen de toda esta parte de hiperconvergencia. Aquí he puesto un CPD físico y aquí hemos puesto un CPD en la nube. Esto se puede enganchar y entre ambos permitan hacer una escalabilidad sencilla, como hemos visto, que sea muy fácil el despliegue, que se automaticen ciertas tareas de replicación y demás, que sea seguro, porque claro, si yo tengo una máquina aquí en este punto y se rompe, pues aquí seguirá funcionando en otro lado. La gestión es simple, como hemos dicho, se integran todas y cada una de las sedes remotas, de los CPD remotos, de los CPD locales y los CPD en cloud, y se hace todo desde una misma desde un sitio. Ya, por supuesto, si ya era ventajosa la virtualización, Imagínense la hiperconvergencia. Reduzco gasto de mantenimiento, reduzco gasto de equipamiento, reduzco gasto de todo. Donde antes tenía un CPD de 20 servidores físicos, ahora podría poner playas para hacer el O3 para que haga la misma funcionalidad. Y por supuesto, hemos visto que esta técnica con la funcionalidad de hiperconvergencia hacen que la continuidad del negocio sea garantizada. Y decir que esto a expandirte en tus clientes, con tus proveedores, incluso dentro de tu organización. ¿vale? Bueno, de lo que hemos visto, eh, vamos a presentar rápidamente tres los, los niveles que tenemos aquí sobre eh, sobre abstracción, ¿no? Pues fijaros que eh, tradicionalmente teníamos aquí, por un lado, a eh, on-premise, mi CPD, o bien yo puedo alquilar un espacio para montar mi CPD con toda la infraestructura que eso, yo me encargo de todo. El siguiente paso ha sido, oye, pues yo monto mi CPD y te presto mi CPD y mi infraestructura hasta el sistema operativo. Y todo lo demás, tú no te tienes que encargar. Infraestructura como servicio. ¿Vale? Aquí, en este caso, yo, el proveedor de nube, lo que te hace es que tú no te preocupes de todo lo que hay debajo. Tú instala ahí tu sistema operativo, instala tus aplicaciones, instala lo que quieras. Y Encargaré de que tu máquina, el hardware de la máquina, vamos a pensar en cloud física, cloud hardware. Ya me encargo yo de replicarlo, de montar la hiperconvergencia, de montar todo para ti. Es agnóstico. Vale, muy bien, perfecto. El siguiente paso cuál sería, vale, pues que me des incluso la plataforma ya montada con el sistema, el sistema operativo ya listo para que yo haga algo. Como por ejemplo, montar un sap HANA. Hay eh, eh, plataforma como servicio de SAP HANA, este rp, muy famoso. Permite que ya te dé el licenciamiento montado, la infraestructura, los servidores que necesitas, todo, todo eso enganchado con una red para que simplemente tú ya tengas el usuario y la contraseña para empezar a gestionarlo, empezar a montar cositas sobre ella. vale Y el siguiente paso sería, pues dámelo todo ya hecho, ¿no? Déjame listo la aplicación como Office 365, que todos conocemos, y todo lo que vaya detrás, pues me da igual. En este caso, la nube de Microsoft es muente y ya cuento. Multitud de sistemas de hiperconvergencia y de todo lo que hemos hablado hasta ahora para que tú, cuando tengas tu usuario de contraseña de Office 365, ese Office 365 funcione a las mil maravillas y que no tengas pérdida de datos en absoluta. ¿Vale? Muy bien, hemos visto un eh, poquito ese nivel de abstracción, pero ¿quiénes son los que utilizan cada una de estas partes? Pues en la parte IAS, administradores de sistemas y arquitectos de red, en la parte PAS, desarrolladores de aplicaciones, vale, y en la parte SAS, los usuarios finales. ¿Vale? De más, a menos en función de donde estemos. ¿vale? Por eso hace falta servicio de cada punto. Muy bien, genial. Eh, y resulta que si yo tengo ahora eh, mi nube, mi CPD privado y tengo eh, mis máquinas montadas, yo eh, habré hecho una, una inversión potente de esas máquinas, tengo que hacer un, un continuo coste de mantenimiento y es para mí. Esta, este CPD puede estar alojado en mis instalaciones o puede estar hosteado en otro CPD donde ya esté preparado para montar tus máquinas. El cloud privado no solamente en mis instalaciones, sino que puede estar en instalaciones de otro proveedor. ¿vale? Y resulta que esta cloud privada está genial porque tiene una seguridad y control total. ¿Qué pasa aquí? Pero claro, es costoso de mantener, es costoso de hacer. Si yo quiero hacer una aplicación de inteligencia artificial, cógete y montate tu CPD y monta todo lo que va detrás. Pues ya hay proveedores en nube que son capaces de otorgarte de, de, de herramientas y de y de, y de despliegues, ¿vale? Donde ya está solucionado todo el tema de, de la, la escalabilidad, del acceso, es barato este coste porque tú no tienes que hacerte cargo de la inversión y pagas por lo que usas, ¿vale? Y sobre todo, un alto rendimiento porque se está preparada para, para ser multiusuario. Eso bien, no debemos olvidar que cuando vayamos a la nube pública, veamos si es de confianza y si se integra bien con nuestras aplicaciones. Y este nuevo que hay aquí en medio, es que las cuando yo unifico mis aplicaciones críticas o seguras que yo quiero tener con algunas aplicaciones que están en la, en la cloud pública, lo que se forma es una cloud híbrida, que es el concepto de las dos unidas. Que es a lo que vamos a atender a la cloud híbrida. Procesos privados potentes los hacemos en cloud privada. Físicamente privada no puede ser que un banco esté montando sus servicios de, de transacciones solamente por internet y si lo que monta el de un lado, pero el backend lo tendríamos en la parte privada, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con más conceptitos interesantes de todo esto. Fijaros aquí que ahora damos un siguiente paso potentísimo y vamos a ver qué son los microservicios, los contenedores, Kubernetes y serverless computing. Ah, puesto esto es todo bastante sencillo porque, mirad, vamos a empezar con los microservicios. Hasta ahora hemos hablado de infraestructura física, ¿vale? De cacharro, de y de cosas así de virtualización. Ahora vamos a ver de cómo aprovechar eh, eh, cómo ha evolucionado el desarrollo software, cómo ha evolucionado todo esto. ¿no? Las aplicaciones normales y tradicionales, las monolíticas, se, se le llama ahora en contraposición de los microservicios, porque antes no se le llamaba monolítico, se le llamaba simplemente aplicación. Lo que pasa es que con la, con la aparición de los microservicios, para distinguirlos se hacía así. Bueno, una aplicación normal de toda la vida, como puede ser una plataforma de, de vídeo compartido, pensemos en Netflix, ¿vale? Pensemos en ese, en ese en esa aplicación, pues antiguamente se tenía que coger una aplicación cerrada donde tiene aquí esta flechita, es subir la, las películas, esto producir streaming, esto transcodificar el streaming, por ejemplo. esto es una aplicación para bajar la película, hay otra aplicación para las recomendaciones y otra aplicación para los me gusta, los likes, ¿vale? Todo eso yo lo podría hacer en una aplicación única, claro, si yo soy un proveedor pequeñito que, que tiene una aplicación pequeñita, para 5, 6, 10, 20, cinco, personas, a lo sumo puede estar bien. Pero cuando yo tengo que ofrecer un servicio para mil personas, dos mil, tres mil, cinco mil, esto se complica bastante, porque el mantenimiento de esto es bastante complicado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? que con los microservicios pasamos a que cada uno de estas funcionalidades embebidas en un único binario, ¿vale? se hacen cada una separada por un lado, que tiene una entrada y una salida. Y este microser este microservicio es independiente de todos los demás. Se puede desplegar de forma independiente y el desarrollo es completamente independiente de todos los demás. Con un sistema operativo distinto, con una tecnología de programación distinta. Aquí puede ser Java, aquí puede ser C++, aquí puede ser lo que sea, cualquier sistema de desarrollo. Lo que me interesa es la entrada y la salida. vale Eso es simplemente. Esto es interesantísimo. ¿Vale? Vamos a ver algunos de los beneficios que tiene en los microservicios. Imaginemos un servicio monolítico, ¿no? una aplicación monolítica, que está corriendo en un servidor y resulta que ese servidor vemos que está al 95%. Pues porque en vez de haber 5 personas viendo la tele, ahora hay 2 millones, de, bueno, 2 millones nos vamos a poner que sube a mil, a 100.000 personas. ¿vale? A mil personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema de streaming colapsa. ¿Qué hacemos? Pues, cogemos y se pueden levantar otras máquinas virtuales o físicas ¿vale? para dar servicio a ese momento. Ya hemos visto que con hiperconvergencia pues, se pueden levantar las máquinas. ¿Pero qué ocurre? Que yo montaría todo el sistema operativo, toda la aplicación completa, porque resulta que es el streaming el que necesita esa demanda. Y lo monto cuatro veces por. Con lo cual, mi infraestructura está siendo... Se utiliza toda la vez, todos los servicios, todos los servidores... Eh, ...un equipo completo para una única aplicación. Claro, esto no pasa con microservicios, porque como están todos, cada uno independiente, aquí tengo mi clúster de cuatro servidores, ¿vale? Y resulta que si es la aplicación streaming la que está, necesita demanda, pues fijaros, aquí tengo un servidor con una aplicación, pero aquí levanto una y dos, aquí, una, otra dos y otra dos. Con lo cual tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aplicaciones para, cons para conseguir eh, adaptarme a esa demanda. Y, sin embargo, tengo una dos y tres de likes que son más sencillitos de, de manejar pero utilizamos nuestros servidores físicos o virtuales en función de la demanda que necesitamos y cada aplicación va a correr según la demanda Perfecto. Esto suena genial. Vamos a seguir con más cositas de, la, de los microservicios. Antiguamente, o tradicionalmente, los equipos de desarrollo tenían un backend, bueno, tenían un equipo construido, ¿no? Eh, y, y que ese equipo construido, pues imaginémonos ¿no? que está eh, eh, compuesto por gente que hace backend, frontend, diseñadores, bases de datos, análisis, los probadores y el manager, ¿no? mi aplicación saldrá conforme a mi estructura del equipo. Si en mi equipo es así, pues mis aplicaciones saldrán más o menos como estas, de forma monolítica, eso se queda así. Y cuando hay un cambio, una nueva versión, o tengo que probarlo, tengo que ir testeando cada uno por un lado y ver dónde está el problema. Este tester poco tiene que ver a veces con el backend. ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los microservicios? Pues congregar a los roles que son necesarios solamente para lo que yo necesito. Si no necesito base de datos, no pongo base de datos. Si no necesito análisis, no pongo base de análisis. Y equipo y pongo equipos pequeñitos que deben caber una mesa de 12 máximo. Unos 12 personas, aquí puede haber cientos, y aquí solamente son 12, 10, 5, 7, 8, 12 personas, que son autónomos y que hacen el microservicio para funcionar en, con la tecnología que ellos decidan. Que, que me da igual mmm, qué es que, que vayan a hacer otros equipos. yo A mí me han dicho que tengo que hacer esta aplicación. Y es la aplicación tiene una entrada y una salida, ¿vale? Perfecto. Eso nos permitirá, entonces, que la integración sea continua, porque cada microservicio está por un lado distinto. Pues, me va a permitir que si se, que si se cae la, la aplicación de lo que sea, de streaming, pues, yo toco nada no más que esta parte. Los demás servicios siguen evolucionando. En una monolítica tendría que parar la aplicación completa. Aquí no podemos ver que esto es ideal para el desarrollo web. ¿vale? Y aquí, fíjate que dice, eh, you build it, you run it. ¿Vale? En este caso, es que todo el equipo es responsable, tanto de la parte de desarrollo, como las pruebas, como la producción. Esto implica muchísimo a los equipos de desarrollo. ¿Vale? Bueno, aquí hay, todo es perfecto en los microservicios, pero con las estructuras actuales de programación y desarrollo, no son fáciles de hacer. Hay una complejidad brutal, Programar de esa forma que hemos visto, vale, Una, para los desarrolladores, para los operadores, no es fácil. Para las nuevas metodologías de DevOps, ahora explicaré un poquito qué es esto de DevOps. Requiere un alto nivel de pericia. Se, eh, hay multitud de, de comunicaciones entre cada uno de los servidores, de los, de los microservicios y cómo gestionamos la seguridad de todo eso, cómo gestionamos la presionado. Todo esto requiere una brutalidad, un conocimiento de, la, de lenguajes de programación y demás. Vale, genial. Eh, entonces, con las aplicaciones tradicionales resulta que, con aplicaciones tradicionales de software, que, que en contraposición con los contenedores que vamos a ver ahora, no tiene nada que ver, pero un microservicio, tradicionalmente, cuando se empezaba a hacer, era aplicable, sobre todo, para equipos grandes y no pequeños. Era aplicable, pues sobre todo, cuando no hay estado, cuando no tenemos que guardar una base de datos o lo que sea. Porque es complejo. Incluso cuando tenemos aplicaciones sin estado, ya es mejor ir a aplicaciones con, a, a arquitectura sin servidor. Que veremos luego qué es esto de arquitectura sin servidor? Pero no acaba de ser perfectamente aplicable. Cuando yo tengo muchos consumidores, sí me aplica microservicios. Cuando no? No, no me interesa. Y cuando tenemos dependencias monolíticas, pues tampoco me interesa esto, porque lo suyo es ingregar esa dependencia monolítica en otras más pequeñitas, para ahí. entonces sí que me, me interesaría microservicio. Y luego... Para poder desplegar eh, microservicios, tengo que tener a expertos en este tema, ¿vale? todo el mundo tiene esas capacidades. Por tanto, vamos a ver aquí que además influye en que, bueno, microservicios están muy bien, y, y, y pero los equipos de hoy en día que se organizan en, en la tecnología DevOps, que es eh, desarrollo y operaciones todo junto, ¿vale? Esta es una metodología nueva de trabajo, de que tienen técnicas en concreto, una metodología de trabajo de desarrollo de software concreta que pretende involucrar pues, a las principales partes de los equipos, como hemos visto, para que puedan planificar el desarrollo, construirlo, probarlo, sacarlo a producción y monitorizarlo. Todos ellos en un mismo equipo de trabajo. Cuando, cuando esto de aquí, esta aplicación es web, todavía cobra más sentido. Ya lo hemos visto antes, los equipos de microservicios son interesantes porque son pequeñitos y distribuyen una una cantidad concreta de trabajo a cada uno de ellos y se vinculan entre ellos. Pero claro, con la, como decía, la estructura de microservicios es bastante compleja de realizar estos departamentos que principalmente son los que desarrollan el software, los que se dedican a las operaciones para ver si ese software va bien eh, o no va bien, los que administran el sistema y todo eso son van a tener se van a encontrar con distintos problemas para desarrollar estos microservicios con las tecnologías tradicionales. Eh, que venimos hablando, ¿no? Entonces, el del de, desarrollo de software tiene que encontrarse con su propio ordenador. Aquí no está pintado el ordenador. El desarrollador trabaja en su propio PC, en su propio portátil, y tiene multitud de cosas ahí montadas. Luego, para el sistema de preproducción, es un sistema distinto. El de testing, otro. Y el de, pro, el de producción, otro. Cada uno tiene cosas distintas. El mantenimiento es bastante complicado. Lo mismo le pasa con el administrador del administrador de sistema. Cada entorno es distinto. Cada entorno es bastante porque no por idiosincrasia de los a sistemas tradicionales es que pasa así. Entonces, para DevOps eh, es tiene que ser complejo m, utilizar este tema de los microservicios. ¿no? Eh, y para los para los testers, igual eh, todo ese tema de que haya eh, al final tienen que hacer una prueba a medida de cada uno de los entornos de producción y demás. Con lo cual, esa integración eh, eh, continua no es tan sencilla de hacer. ¿Por qué? Porque, repito, hace falta a expertos en el tema para poder montar esa estructura. Y, y si ahora nos ponemos a desarrollar temas de web eh, que tienen que estar sí o sí disponibles, puedo permitirme que un banco no tenga disponible una página web para hacer una transferencia bancaria o ingresar dinero, es imposible. Todavía cobra aún más sentidos, ¿vale? Bien, y si, Rubén, si me estás diciendo que los microservicios eran estupendos, pero ahora me estás poniendo muchas trabas. ¿Qué pasa? No? Pues pasa lo siguiente, que es que hace poquito ha evolucionado una nueva tecnología que se llama contenedores y que esto engancha como un guante con los microservicios y quita de un plumazo muchísimo de los problemas que teníamos con tecnología de desarrollo tradicional. Esto de aquí es impresionante lo que va a conseguir ahora. Voy a poner aquí... ¿por qué sí que encaja como un guante la tecnología de contenedores? Vamos a, y ya vemos aquí un, un, un icono que es Docker, que es el primero que realmente popularizó esta tecnología y que por eso nos vamos a basar en este crucito en Docker y en Kubernetes. Pero vamos paso a paso. Si ya existen los microservicios, ¿por qué su uso intensivo ahora? Porque existe una nueva tecnología que aplica de forma sencilla los microservicios. Y vamos a ver por qué. Fijaros, esto de aquí... Eh, lo que va a permitirme es que antes yo tenía un hierro una máquina virtual, un sistema operativo y ahora en este sistema operativo vamos a instalar el Docker Engine, la aplicación de, de contenedor que sea. En este caso estoy utilizando Docker porque es el más utilizado. ¿vale? ¿Y qué hace es Docker? Virtualizar el sistema operativo. Ya no virtualiza los recursos físicos, sino el sistema operativo engaña a, a, a estas máquinas, a estos contenedores, y hace entender que lo que hay debajo, pues, a él le da igual. Y yo podría crear un contenedor 1, 2 y 3, que en realidad son servidor 1, servidor 2 y servidor 3, y correr aquí la aplicación. Pero fijaros, aquí no hay, aquí no hay como antes había, un sistema operativo eh, invitado. Ya no está, sino que aprovecha el contenedor todo lo que ya hay debajo. Y, por tanto, lo que hace es aprovechar al máximo el hierro o la máquina virtual que haya por debajo. ¿vale? Es interesantísimo fijaros aquí eh, que los sistemas operativos que se están utilizando hoy en día para contenedores vale para prácticamente cualquiera, Linux, Windows o micro o microsistemas micro operativos como puede ser rancheros. Rancheros ocupa 20 megas nada más y están pefe, definidas específicamente para contenedores. Fijaros aquí eh, la diferencia, eh, lo, lo, las ventajas y convenientes de una de las cosas. Eh, en este caso, donde yo tenía mis máquinas y virtuales, el sistema operativo, eh, uno por cada máquina, aquí no hay ninguno. Aquí solamente hay uno que es el host, pero es que un sistema operativo puede ocupar entre un giga y 10 gigas. Imagínate, y aquí no, aquí solamente hay uno que, que incluso puede ser de 20 megas. Y yo monto aquí mis aplicaciones, por lo cual, imaginaros lo fácil que es levantar un contenedor. Es súper sencillo. Y aquí no, aquí tarda pues un minuto, dos minutos, lo que tarda en arrancar todo esto, ¿vale? Y aquí, pues, resulta que asignamos los recursos físicos según mi aplicación lo requiera. Aquí no, aquí se quedan reservados. Si esto yo quiero 12 PU, son 12 PU. Si tengo 20 gigas, 20 GB giga de disco duro, 20 GB de Cruz. Aquí no. Si yo mi contenedor lo tengo encendido, ocupa lo que necesite. Si lo tengo al libre, ya no ocupa nada. Está. Y está veamos los recursos físicos, ¿vale? Genial, vamos a entender un poquito el funcionamiento de los contenedores. Docker es una plataforma abierta para desarrolladores y administradores de sistema que permite construir, enviar y ejecutar aplicaciones distribuidas tanto en portátiles como en máquinas virtuales de centro de datos o como en máquinas en la nube. En todos los sitios puedo aplicar esto. ¿Y qué es esto del contenedor? No? Pues un contenedor es, virtualizamos, tenemos en la misma caja, en el mismo contenedor, todo lo que necesita una aplicación para, para funcionar. Metemos el Java, el Linux, metemos el Tomcat, metemos mi propio código de la aplicación y todo eso lo empaquetamos. ¿vale? Lo metemos en un, en un contenedor, se llama contenedor. vale Y ya está. Y ese contenedor se monta en un barco y puede ir a cualquier sitio que, como va todo empaquetado, va a funcionar exactamente igual. En los procesos de producción, igual que en los procesos de desarrollo, porque está todo empaquetizado. Todo lo que necesita esa aplicación en concreto para funcionar, pensemos en el streaming, pues nada más va a coger el trocito de sistema operativo que quiero yo para el streaming, el trocito de Java, el trocito de Tomcat, para que esto siga funcionando. Bueno, veamos un poquito cómo funciona Docker, ¿no? Pues fíjate, Docker lo que hace es partir de un ficherito que se llama Dockerfile, siempre se llama Dockerfile, donde yo doy órdenes para meter qué, pues mi sistema operativo que yo quiera. Una base de un sistema operativo, ¿no? El CentOS, por ejemplo. ¿Qué necesito también más? Pues el Wordpress. Una base de datos, de datos por ejemplo, MySQL. Y esas tres cosas, le doy un botoncito y se ejecuta, se acarga una imagen. ¿No ¿Dónde de imagen? Vale? Pensemos en esto como las la imagen es ISO de, de, de una máquina, ¿vale? De un sistema operativo. Yo cojo que es un binario completo, y luego lo puedo arrancar. Pues, en este caso, cuando quieres similar ¿vale? Yo meto aquí todo lo que yo necesito en una imagen y luego le doy a run, clac, un botoncito clic, y ya se ejecuta mi contenedor. Mi contenedor ya es la aplicación funcionando. Ya está, se ha levantado mi sistema operativo, está levantado mi PHP, está levantado todo lo que necesite para que mi streaming funcione, ¿vale? Y claro, si yo le doy a otro botoncito, le doy a run, podría crear otros contenedores con la misma aplicación, con una suma facilidad de todo esto. Bueno, esto es un ejemplo de, los, de, de las cosas que puede tener una imagen de Docker que ya lo hemos visto, ¿no? Pues puede tener un kernel, algún sistema operativo, el Apache, el Node o alguna aplicación de la, o mi código de la aplicación, obviamente dicha, ¿vale? Un poco resumen de lo que hemos visto. Bien, ¿cómo funciona esto de los contenedores? ¿Cómo se desarrolla un contenedor? Muy sencillo, mi equipo de trabajo coge, hace la aplicación, ¿vale? Esta aplicación la, la, le da el orden para que desarro se desarrolla el servicio, la, le doy la orden de que se haga una imagen, o sea, dentro de mi de, de, de, de Dockerfile meto mi aplicación, meto todo lo que yo necesite, para desarrollo, y aquí ya se crea mi imagen. Y esta imagen no va a un pendrive, va, eso va a un sitio que, abre, que, que se llama Docker Registry, por ejemplo, en este caso, que permite guardar, las imágenes y esas imágenes se quedan guardaditas aquí pues y, y este este sistema puede ir tanto en, en mi PC como en mi cloud público mi cloud privada vale en todas estas puedo ir yo en mi ordenador en este ordenador puedo montar un docker y, y, y montar este sistema para que se guarden ahí mis aplicaciones o bien montarla en un en docker hub que se llama que es un software es una web donde hay multitud de imágenes cargadas en nuestro ejemplo de de, de vídeo de producción de vídeo imagínate que yo tengo aquí pues mis aplicaciones y yo quiero cargar ahora en este nodo es un servidor yo quiero cargar el del streaming y toda mi aplicación cada uno con un contenedor distinto Esto es un contenedor esto es otro esto es otro esto es otro, esto es otro vale claro hacer esto uno a uno cuando la aplicación es pequeñita vale está bien pero si yo tengo que gestionar miles de contenedores ¿cómo lo hacemos pues para eso se inventó este de aquí este que se llama Or de contenedores, que hace que, como, que cuando levanta un contenedor, cuando se apaga, de, detecta si está mal o está bien para encenderlo, reiniciarlo o hacer una acción. Y este orquestador de contenedores se llama, este vamos a utilizar Kubernetes, que es uno de los más potentes que hay en el mercado. ¿Vale? Luego hablaremos un poquito más del orquestador. ¿vale? Vamos a ver ahora cómo aplica esto a, nuestros famosos, a nuestro equipo de desarrolladores de DevOps. Pues esto es genial porque los contenedores permiten encapsular todo el entorno y abstraerse de la capa de infraestructura. O sea, vamos a trabajar infraestructura como código realmente. Para el desarrollador se extrae de la, de la infraestructura, es fácil conseguir la integración continua para los... Eh, por, eh, sistemas, el, se recibe el contenedor y puede hacer una monitoración de lo que está pasando. se fa Fácilmente se puede autoescalar. Aumentamos su seguridad de, lo, de la aplicación porque se puede georreplicar o multiplicar según nuestras necesidades y consumimos mucho mejor los recursos. Y para la, el equipo de pruebas, pues como todo está, con, eh, ya el contenedor ya es realmente, las pruebas están embebidas. Si el contenedor me va a funcionar a mí y te va a funcionar a ti y te va a funcionar en cualquier sitio. Con lo cual el desarrollo es impresionante. Y claro, todo esto encaja como un guante para los entornos web donde los cambios son recurrentes, necesitamos autoescalado, necesitamos un dinamismo y rapidez. Pues yo, yo soy una universidad y necesito que eh, mi servidor de, de gestión de matrículas se autoescale automáticamente. Vamos a utilizar un orquestador con contenedores para que el solito cuando detecte que hay un nivel, clic, clic, clic, levanta el nuevo frontend de, de la matrícula y a marchar. ¿Vale? Y por supuesto facilita esa prueba. ¿Vale? Perfecto. Ya hemos visto. Que, genial para el desarrollo. Vamos a profundizar un poquito más en el tema de Kubernetes, desde el orquestador rey. ¿no? Eh, y vamos a ver algunas cositas que hace Kubernetes. Kubernetes maneja el clúster completo. Puede añadir y quitar nodos. Controla la gestión de vida de un contenedor. Pues, si acaso se estropea, pues, lo arranca de nuevo. Es capaz de conectar un contenedor con otro sabe dónde está uno y lo conecta con el otro para que la aplicación del streaming, por ejemplo, tenga sentido con la aplicación de download o con la aplicación que necesite. También puede balancear la carga por si alguno, alguna máquina está saturada. Máquina de clúster física o virtual está saturada, levanta otra y dirige el tráfico a otro sitio que esté mejor. Y todo eso lo automatiza, ¿vale? por eso Podemos monitorizar desde un panel de control cómo están mis servicios y podemos gestionar el estado de salud tanto de mis clústeres como de mis contenedores. Tenemos un panel de control de todo esto. vale Y, por supuesto, ya hemos visto las ventajas de autoescalado y gestión de ese escalado, por si acaso necesito potencia en cuanto a la demanda de ese streaming que veíamos viendo antes. Aquí hay algunos servicios de Kubernetes como eh, de Docker que ya trae uno o Kubernetes de Google y el aparte más famoso es el de Google, ¿vale? Este orquestador es el más famoso. Bueno, esta es una estructura, una estructura simple de, de la aplicación que para que veáis los componentes más importantes que es el nodo principal, eh, Kubernetes no se instala eh, una aplicación de instalar y ya está, sino que se instala varios varios servid varios servidores distintos, varias máquinas distintas, ¿vale? Y cada una hace una función distinta. Vamos a ver eh, un poquito más con más sentido qué es esto. ¿no? Mirad, aquí tenéis <coughs> nuestro máster, eh, donde está el corazón de Kubernetes, ¿no? donde está lo más importante la base de datos, los controles, la... esto. Genial. Este resulta que, que es el que da órdenes para arrancar un nuevo nodo donde yo lo necesite, pues porque ahora quiero tener nuevas aplicaciones corriendo, de lo que sea. ¿vale? Entonces, el nodo nosotros le llamamos nodo minion o worker en telefónica se le llama worker bueno hay muchos sitios y aquí en el nodo de worker que le ha dado la orden al componente de cargarse qué es lo que mete pues mete por ejemplo eh, un nodo de pequeñito que, que gestiona los pods y también gestiona las conectividades y demás y monta docker por debajo de aquí para gestionar los contenedores muy bien hemos hablado de un pod resulta que de, dentro de un nodo worker vale hay diferentes pods cada pod puede tener pues, uno o varios contenedores Ah, genial. Entonces, re resulta que si yo quiero poner mi aplicación de streaming a correr en cientos de nodos, puedo decirle a este, oye, que necesito toda esta, toda esta cantidad de nodos, por favor, levantame tantos workers como una de la aplicación streaming. ¿vale? Y yo levantaría máquinas, o sea, metería en diferentes máquinas virtuales o físicas un corker, un corker uno, ta, ta, ta, hasta lo que yo necesite, y metería. Ahí mi contenedor, eh, mi pod que lleva por dentro un contenedor de streaming, ¿vale? Esto es brutal, la abstracción que, nos, que conseguimos con esto. Bueno, vamos a ver un poquito, algún ejemplo de cada una de estas piezas. Pues un pod realmente es lo que hemos dicho, es la unidad básica, un objeto básico de Kubernetes que me permite tener dentro, pues, un contenedor o varios contenedores. Aquí hay un Apache, un logger o un backup, ¿vale? Contenedores distintos, genial, perfecto. A nivel gráfico... Tenemos un clúster de Kubernetes que se compone de una multitud de uno o varios nodos eh, que son máquinas virtuales o servidores físicos. ¿vale? Y dentro de cada de cada nodo metemos nuestros pods, ¿vale? Pod uno, pod dos, pod tres, los que sean Y dentro de ellos están los contenedores, ¿vale? Entonces, fíjate, las máquinas físicas o virtuales están por aquí y Kubernetes va a conseguir que esta aplicación de streaming pues, corra aquí, aquí, aquí, aquí, aquí o donde necesite. Uy, ¿de qué me suena todo esto? a los microservicios genial podemos podemos tener un control exhaustivo de todo lo que ocurre sin necesidad de que programe yo todo esto sino que ya está programado ya está hecho esto ya nos lo han hecho vale genial bueno vamos a pasar con algunos aspectos eh, que con de Kubernetes otro otro objeto Names, pues permite hacer bueno, pues, distribuir mi infraestructura lógica o física según yo lo necesite. Aquí vemos un host que tiene diferentes contenedores y que están cubiertos de un, de un mismo namespace. Aquí vemos otro distinto que está en distintos hosts, ¿vale? Y que tiene distintos contenedores, POPs y demás, todos mezclados, ¿vale? Según lo que yo necesite. Perfecto para tecnología multitenant, por ejemplo, ¿vale? Bien, genial. Eh, o para, por ejemplo, como decíamos aquí, pues para hacer un entorno de desarrollo con el namespace de desarrollo, el namespace de preproducción y el namespace de producción. vale Y así tenemos todo perfectamente organizado. Un poco una forma de organizar las cosas dentro de Kubernetes. vale Bueno, y un deployment, que también se utiliza mucho este, esta palabrita. Pues un deployment es genial, porque, claro, un pod por sí mismo no hace nada. Solamente hace la, la funcionalidad de streaming, entre comillas. Pero ¿quién lo puede controlar? Pues los deployment. Si yo le estoy diciendo a mi a más mi Oye, señor master, yo quiero tener cuatro streaming corriendo. ¿Por qué? Porque he detectado que necesito más de más. Para algunos servicios que traen Kubernetes, a la hora de conectarse, ¿no? Pues fijaros, el, ¿no? De port, por ejemplo, permite que yo pueda conectar mi servicio desde fuera para internet. ¿vale? Este es mi clúster de Kubernetes y yo le doy un acceso hacia fuera para que haya tráfico fuera. En este también tiene la funcionalidad de los servicios de clúster IP. Que permite en este caso, pues que solamente en mi clase interno circulen mis datos sin que estén fuera, ¿vale? Sin que. de afuera. Puedo, eh, Kubernetes trae su propio balance... tráfico para que vaya al pod 1, al 2 o al 3 en función de las necesidades que yo tenga. ¿vale? Entonces, yo tengo tres, más, tres pods montados y hay muchísima demanda, pues él solito lo va eh, poniendo donde yo necesite. Y hay otro servicio que se llama Ingress, que eh, es más complejo, pero yo puedo montar balanceadores más potentes, como Nginx, este de aquí, que promete hacerlo de, toda forma, de forma totalmente personalizada. Es parecido a este, pero bastante más potente para, para, para el balanceo de cargas. ¿vale? Bien, y todo esto hay que entender que los Kubernetes y los, eh, los contenedores son efímeros, no duran, duran por un tiempo. Y todo lo como todo lo que hay en el Kubernetes está completamente eh, unido unificado, ¿qué me va a, que vamos a conseguir? Pues que Perdón, hay alguien que, tiene el mute, eh, que no tiene el mute puesto y me está un poco despistando. Si lo puede, por favor, apagar, se lo agradecería. Poner el mute. Eh, se lo agradecería. ¿Vale? Bueno, pues entonces, estábamos hablando de que los contenedores tienen un tiempo de vida de inicio y un tiempo de vida de fin. ¿Vale? Y los datos que tiene ese contenedor se quedan dentro del contenedor. Pues hay unos volúmenes que podemos poner. Contenedores que gestiona Kubernetes pues, para poner volúmenes estáticos o dinámicos, ¿vale? Los persistentes volúmenes o los o, que son estos de aquí, uno y dos. ¿Y quién gestiona los volúmenes? ¿Quién gestiona los, los volúmenes persistentes? Pues la herramienta que se llama PVC, ¿vale? Eh, que le dice, oye, yo soy el desarrollador que, que, y tú eres el administrador. El administrador del sistema habrá previsto cargar diferentes PVs donde haga falta que es el almacenamiento. Y yo como desarrollador digo, oye, yo quiero para mi aplicación de streaming un giga, ¿vale? Perfecto. Voy a Kubernetes, Kubernetes busca donde sea y él se lo da. Aquí tienes tu giga, ¿vale? Y le da ese volumen para ese contenedor en concreto. Perfecto. Ya hemos solucionado que cuando se apague un contenedor, eh, pues, si se levanta otro, pueda tener acceso a los datos del, del que se ha apagado, ¿vale? O compartir datos entre distintos contenedores. Genial. Bueno, aquí hay algunos volúmenes distintos que pueden ser en el propio host, pueden ser de bloque, externos al propio clúster de Kubernetes, o puede ser otros que ya hay creados. ¿vale? No me voy a parar en esto porque hay multitud de volúmenes donde se pueden crear y guardar esos datos de los contenedores. De los tipos de objetos, estos son los objetos que hemos visto de Kubernetes. Aquí hay uno interesante, que es que lo que permite es justamente replicar un contenedor lo que hemos dicho. Si yo quiero cinco, son cinco Y él va a estar continuamente pendiente de que si hay cuatro, levante otro. O si uno se ha caído por algún motivo. Y el tema de seguridad es importante en todo esto en este tema de cloud, de cloud nativa, vamos a llamarlo así, ¿vale? que tenga, haya unas herramientas de control de quién es el que entre, quién es el que sale a los nenes de dónde se guardan las contraseñas, de las políticas que tienen que tener los pods para poder ejecutarlas en algún punto, o de esos pods, qué políticas a nivel de red se deben, deben tener. Entonces, aquí hay varias políticas que tiene Kubernetes y varios eh, mecanismos de seguridad para que puedan trabajar de forma más segura posible. ¿Qué es Helm? Bueno, pues Helm va a ser el, el instalador de, de paquetes. Y si sabéis, si habéis utilizado Linux, sería entre comillas, como el YUM o, o, o si habéis utilizado MS2, el, el BATS, ¿vale? Esto es la aplicación que permite eh, instalar un paquete en Kubernetes, ¿vale? Le doy a Help, lo que sea, instalo ya mi paquete que viene integrado con distintas <coughs> aplicaciones metidas todo en el mismo paquete, ¿vale? Facilita la implementación de algún servicio. Muy bien, <coughs> Kubernetes está genial, pero es open source. Eh, hay gente que... Mm, tienes que leer tú todas las cosas, no hay un soporte establecido y demás. Claro, esto es complejo de mantener. O sea, montar un Kubernetes no es tarea sencilla. Hay que darle aquí esto bastante, bastante trabajo para montar todo lo que va detrás, los mecanismos y todo lo que hemos visto, los servidores, el main, los workers, todo eso, hay que montarlo. Pero OpenShift eh, ha nacido a, por Red Hat, ¿vale? Que, que mm, hacerlo todo más sencillo. Es un producto realmente. Esto cuesta dinero y esto no cuesta dinero, ¿vale? Este el OpenShift, lo que pretende es todo lo que es complejo aquí, abstraerlo para que el desarrollo tenga preparado, los, tenga preparado el cluster, tenga preparado todas las cosas, tenga preparado eh, de forma más sencilla. Las imágenes se construyan sencillas. Por ejemplo, Kubernetes no construye una imagen de un contenedor. Eh, OpenShift sí. Es capaz de construirla de forma automática. Bueno, quedaros con que OpenShift es, vamos a llamar la distribución, el producto que, o la plataforma que permite gestionar Kubernetes de una forma mucho más sencilla de lo que viene de por sí. Kubernetes, ¿vale? Bueno, aquí se afianzan algunos conceptos que lo dejo para que lo veáis con calma. ¿Vale? Y vamos a hacer un pequeño resumen con nuestra imagen de, de hiperconvergencia y de todo lo que hay detrás para que veáis cómo se ha producido todo esto. Imaginaros que yo tengo aquí mi clase de Kubernetes y... y que con su Kubernetes y con su OpenShift, ¿vale? todo aquí montadito en esta máquina, el nodo 1, y que este va a ser capaz de montar donde yo quiera o donde él quiera, mejor dicho. O sea, a, a tradicionalmente yo tengo que elegir qué máquina levanto y demás que ¿Dónde levanto, ¿Dónde levanto cada aplicación? Aquí no. Aquí OpenShift con Kubernetes permite tener una visual de todo lo que hay aquí, de todo lo que hay aquí, y automáticamente arrancar la aplicación donde sea más eficiente, donde sea más óptimo, sea en cloud, sea en, en remoto o sea en esta es la gran importancia de la orquestación que para nosotros es una abstracción yo no tengo que saber ni levantar esta ni puntar, no, no, todo se hace de forma completamente automática vale es perfecto para optimizar nuestras instalaciones ¿por qué se ha elegido Kubernetes? pues porque es muy sencillo, la aplicación siempre estará disponible como hemos visto es fácilmente escalable esas aplicaciones es fácilmente enganchable con cualquier nube y es open source pero claro, open source eh, que se ha metido Microsoft dentro, que se ha metido Amazon, que está Google detrás. Todas estas grandes corporaciones están, aunque sea open source, potenciando el desarrollo de esto. ¿Y en el mercado cómo está esto? Pues, fijaros, del año, cada año aumenta un 60% el uso de Kubernetes en, su, en las empresas, un 60%. Eh, cada, el, el 71% de las empresas que lo utilizan, sobre todo lo hacen para mejorar el escalado de las aplicaciones. Como hemos visto, hay multitud de comentarios ahí en GitHub, e ¿vale? Y tenemos que el 50% de las empresas espera tener carga de producción durante los próximos tres años. Esto según las encuestas, ¿vale? Genial. Hemos visto qué es esto de los Kubernetes y qué es esto de, de, de nuestros contenedores. ¿Hay alguna tecnología más? Porque, claro, si ha evolucionado, ¿cuál es el siguiente paso? Teníamos los servidores físicos en nuestro CPD, las máquinas, de hierro en nuestro CPD. En las máquinas e hierros de nuestro CPD hemos montado máquinas virtuales. Esas máquinas virtuales las hemos montado ahora en la nube. Y esa máquina, sobre esas máquinas virtuales, dentro de ella hemos metido contenedores. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues, ostras, que me dejes la función nada más. O sea, yo que, que el proveedor me ofrezca solamente una función alguna tarea. Y todo lo demás, como lo hagas y con Kubernetes, me da igual cómo hagas esa funcionalidad. Entonces, el serverless computing es que le da igual, la técnica esta, da igual eh, qué es lo que haya por debajo para los usuarios. Porque esto al final abstrae de toda la complejidad que haya detrás. ¿Qué es lo que me permite? Me olvido de aprovisionar servidores, de mantenerlo y gestionarlo, de escalarlo, porque se hacen automáticamente, esas funciones se hacen de forma automática. Y, desde no fe de, de, de su disponibilidad de tolerancia fallo, ¿vale? Y además, todo esto va a funcionar, esta función va a funcionar por, por, por micropagos. es decir? Si yo quiero hacer una función, por ejemplo, de de hacer un un, un ¿cómo se llama esto? Un tengo apuntado un webhook, ¿vale? Que lo que permite, por ejemplo, es, oye, yo tengo una tienda online en la cual cada, eh, voy a hacer una, una, una Marketing de salida que lo que permite es: yo envío mil emails y a los 20 primeros que abran el email, que lo abran, ¿vale? Yo les, voy a, les quiero enviar una, un, una promoción de un 50%, pero solamente a los 20 primeros. ¿Cómo hago esto? Pues porque el evento que sucede, que se puede hacer con Webhoop, que levanta, eh, que, di, que me dice a mí, oye, este y este son los que han, han, han abierto este correo. Pues yo para montar ese Webhoop no necesito una máquina virtual o un servidor o tratar en Amazon, lo que sea. No, no, no. Yo solamente contrato una funcionalidad webhook y ya está. ¿Qué hace eso en concreto. Y que yo voy a pagar por el tiempo que esté habilitada. O yo quiero un webhook de 5 de, de minutos. Nada más. Pues voy a pagar por los 5 minutos de uso de esta aplicación. O por segundos. Eso se factura por segundo. vale. Genial. O sea, esto, eh, los, el serverless computing, al final es un intercambio efímero de datos. La, la función se utiliza solamente para un momento. Antes decíamos, claro, esto ya implica que el serverless computing no está pensado para aplicaciones que están continuamente corriendo, aplicaciones grandes que tienen cosas, sino que está pensado para complementar lo que ya existe, para complementar el, los Kubernetes, para complementar todo lo que hemos visto. ¿Qué complementa? Pues porque yo tenga que desarrollar una, dos o tres aplicaciones. En vez de hacerlo yo, ya que está hecha, la voy a utilizar. ¿vale? ¿Para qué viene bien? Pues para eh, para temporizadores, para aplicaciones que hacen que se hacen en un cierto momento o para las llamadas de los webhooks que hemos, hemos, hemos ya dado, he hecho aquí, para gestionar, por ejemplo, pedidos, eh, colas de pedidos o para el backend de alguna aplicación. Yo quiero montar un backend que es... Solamente cuando cuando cuando se ejecuta un evento, levanto ese backend, se ejecuta y luego termina. Yo, bueno, por ejemplo, en el, nuestra el, aplicación de vídeo, si yo quiero, yo qué sé, el transcoding, hacer el transcoding, ¿por qué tengo que tener una plataforma mantenida con todo lo que eso, eso conlleva en el desarrollo? Ya hay una aplicación de transcoding en, en función como servicio y yo lo voy a arrancar cuando mi cliente le da el botón de que yo quiero ver la película en otro en otro formato, ¿vale? Perfecto. Y también son para temas de Big Data, ¿vale? para generar temas de, de aplicaciones estructuradas con Big Data. Y por último, son interesantes, pues se utiliza mucho para los chatbots. ¿eh? Esos chatbots que están saliendo donde uno quiere una pregunta y se levanta un chatbot exclusivo para esa pregunta que, que, que yo quiero. vale Los chatbots que están hoy muy bien, están bastante de moda. Bueno, muy bien, aquí hay un ejemplo que no me voy a parar, que Azure tiene, tiene algún ejemplo aquí montado eh, de que va creando cada cinco minutos un, un, un fichero y va y, y va haciendo esto. esto. es Esto es lo que ocupa... Este es mi desarrollo, ¿no? Este es mi desarrollo de una función. Es súper chulo. O sea, eh, esto debes investigar todo ese tema de las funciones como servicio porque esto es un desarrollo. Y todo lo que hay debajo ya me da igual. Impresionante. Eh, claro, ¿por qué es importante una arquitectura sin servidor? Pues porque decíamos que, claro, los microservicios eh, pueden correr tanto en mi propio proceso, eh, en mi máquina virtual o en los contenedores. Perfecto, pero es que esto requiere... Un ...trabajo, una gestión de una infraestructura, un equipo detrás, potente, que gestione la infraestructura. ¿Qué es lo que hace la, eh, la computación sin servidor? Es que va un paso más allá. Es que ya me olvido de todo esto. Es que el proveedor ya se encarga de todo lo demás una función para que yo la utilice ¿vale? y la programe como yo quiera. Y a medida, ¡ostra! ¡Perfecto! Ajá, así de esa forma, yo podré complementar cosas difíciles con cosas fáciles. Cosas difíciles como AdBot, que no es sencillo de implementar. Si ya está hecho, pues ahí lo tienes. ¿vale? Y por eso nosotros ahora se llama esta tecnología Función como Servicio. ¿vale? Las ventajas e inconvenientes, vamos a describir algunas de ellas. ¿no? Eh, ventaja que tiene esto que se cobra solamente por lo que se usa, me olvido de, me abstraigo de todo lo que hay por detrás, pero tiene algunas desventajas. Yo programar o utilizar una función de un proveedor, eh, es que los proveedores no están integrados. Entonces, Amazon lo hace de una forma, Google de otra, Mónica de otra, y entonces hace un efecto de looking, ¿vale? Que me quedo yo ahí pillado con esta gente, porque si no la puedo transportar esas funciones de un sitio a otro, ¿vale? Y bueno, pues tiene eh, grandes grandes tolerancias a fallo, porque es el proveedor el que se encarga el todo de su que preocupar, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el proveedor? Pues todo lo que hemos visto anteriormente, que vamos a ver aquí en una transparencia, ¿vale? Eh, la transparencia esta que está aquí, ¿vale? Pero antes que sepáis que eh, server el server computing realmente está en su infancia, aunque Amazon ya lo publicó. Polarizó en 2015, él lo sacó en 2014 con Amazon Web Service Lambda. Ya otros proveedores, grandes proveedores, ya lo están utilizando. Aquí tenéis a todos estos. Telefónica, acaba de salir hace poco eh, dentro de la propuesta Cloud Warden, el ¿vale? Y aquí ya tenéis un resumen de todo lo que ha sucedido aquí. Fijaros, qué curioso. Teníamos nuestra infraestructura IT tradicional, nuestro nuestra cloud como IAS, que ya hemos visto. Damos un paso a Cloud Native, ¿vale? Todo esto son aplicaciones pensadas hacia la nube, ¿vale? Aquí en Cloud normal sería mi aplicación desarrollada normal y corriente tradicional que yo la monto en la nube, ¿vale? Porque el proveedor me, me da mi máquina virtual y yo sobre ella monto lo que yo quiera. Aquí ya me da el Kubernetes montado, por ejemplo. Estos son contenedores como servicio. Ya me da el Kubernetes montado, me da toda la infraestructura. Hay diversos proveedores que hacen esto. Y sobre esos Kubernetes, yo genero todo lo demás. Ahí podría yo montar sobre, sobre esa plataforma de Kubernetes, pues OpenShift. Pero lo tengo que montar yo y lo tengo que mantener yo. Estos es contenedores como servicio. ¿Qué es el, ¿Cuál es el siguiente paso? Plataforma como servicio, que ya lo hemos hablado. En este entorno de Cloud Native, ¿vale? pues podríamos montar, por ejemplo, eh, OpenShift como servicio, ¿vale? Entonces vosotros solamente tenéis que coger, eh, el, pagar la licencia al mes de todo esto y está ya todo montado. La licencia, los servidores, las máquinas interlazado, todo eso ya está listo para que vosotros solamente tengáis que meter pues, las funciones, las aplicaciones que queráis de sobre esa plataforma. Que existe, ¿vale? Y luego el siguiente paso cuál sería? Mira, a mí me das la función. Y yo ejecuto la aplicación que yo quiera. Y es ese es el paso del FAST, ¿vale? Yo, el proveedor me da todo ya hecho. Ella ha montado el Kubernetes, ha montado la convergencia ha montado todo lo que va detrás. Y yo solamente me encargo, a, a mí me da, oye, ¿dónde está, ¿dónde está la plataforma para escribir funciones, para hacer aplicaciones sobre tus funciones? Aquí, ahí la tienes. Muy bien, te da la plataforma y solamente se paga cuando se ejecuta. Tú estás trabajando sobre la plataforma y cuando le da, cuando se ejecuta... Cuando es llamada y se ejecuta es cuando yo pago. ¿vale? Y el último paso, pues ya lo hemos visto, que es SaaS, donde yo ya tengo todo completamente hecho por el proveedor y yo no hago nada más. ¿vale? Perfecto, vamos a ir terminando eh, con esto es un repaso de todo lo que hemos visto, ¿vale? de las aplicaciones nativas, ¿vale? que todo el mundo va hacia aplicaciones nativas con los beneficios y que tiene todo esto, que ya hemos comentado. Pero es verdad que montarse en la nube eh, en un entorno multicolor no es complejo. Por eso, hace falta de equipos expertos en la organización y que tengamos a un partner digital potente que nos ayude en el camino hacia el multicloud. ¿vale? Y por eso, Telefónica, en este caso, como podría haber puesto cualquier ejemplo, ha creado CloudGarden, donde ya embebe servicios de inteligencia artificial, microservicios, contenedores y blockchain. Y como veis, CloudGarden está soportado sobre Kubernetes, sobre OpenShift. Como veis aquí, aquí está OpenShift, igual que la mayoría de los proveedores. ¿vale? Se, ¿Cómo se pagan estas cosas? ¿No? Pues fíjate, yo puedo, tú puedes pagar una infraestructura mensual con todo esta, esto de aquí, pero la, eh, también por segundo, según lo, los workers que necesite, que es lo que nos da la pista para las funciones como servicio. Bueno, una nube no es nube, sino es segura. Nosotros, el futuro pasa por las redes SDN, redes de, de, definidas por software. ¿vale? Eh, estas redes nos van a permitir eh, conectar, conectar todo infraestructura. El en nube o privada, de una forma muy sencilla, gestionada por software. ¿vale? Y todo eso, bueno, nosotros en Telefónica hemos puesto una propuesta que se llama One que, que gestiona toda la infraestructura. ¿vale? Entonces, ¿qué queda al final? Pues aquí tenéis la propuesta final de una de una de la multicloud segura, donde tenemos los Kubernetes y los contenedores y todas las propuestas que hemos visto aquí. Infraestructura como servicio, que este es un servicio VDC, Virtual Data Center, por ejemplo. Y, vale ¿vale? Eh, como, como blockchain, inteligencia artificial y demás, o <coughs> un, una conectividad que yo tengo aquí, veis Esto es una conectividad física, eh, SDN, con las nubes privadas, con las nubes públicas, perdón, y con las nubes privadas. O sea, Telefónica, en este caso, me da una conexión privada sin pasar por Internet directamente a mi sede o a, mis, o a donde esté mi cloud privada y a mis otras aplicaciones que están en la nube. Esto es súper, súper interesante pocos partner pueden hacer este tipo de conexiones. Y luego, pues, todo eso se puede visualizar con un broker multicloud, que es una pantalla que gestiona todas las nubes y gestiona la facturación de todas ellas de una forma centralizada. ¿vale? Eh, conclusiones. Para ir acabando, porque ya me están dando un toque por aquí con el móvil, <ríe> eh, vamos a ir acabando con las conclusiones. El mundo está creciendo hacia cloud. Claramente lo demuestra. De encuestas, aquellas empresas que han cogido y han implementado temas de cloud native o temas de cloud, resulta que aquí en este punto han transformado su organización TI, produce transformación. El Time to Market se ha mejorado en un 5%, mayor agilidad, y fomenta la innovación. ¿Por qué? Pues porque como es tan sencillo generar aplicaciones, montarlas, hacer pruebas y demás, pues para mí, para cualquier persona, es fácil gestionarlas y montarlas. Por eso muy potente para generar la innovación en los servicios. ¿vale? Bueno, Aquí vemos que eh, la inversión en nube pública y privada está aumentando un 20% por los grandes proveedores de nube eh, año tras año. ¿vale? Bueno, tenéis ya eh, vuestra empresa o, o las empresas pueden estar en distintos puntos. Esto es una senda ¿no? de ir hacia la nube, hacia, la, hacia, el, hacia distintos pasos de la nube. Primero, tú puedes estar en una parte donde estás probando cómo es esto de la nube pública. ¿Vale? sin grandes costes, lo hace normalmente con free trial, es, es, es, es, es gratuita, aplicaciones gratuitas. Luego, cuando tú tienes tu aplicación, tu ERP, tu contabilidad, y dices, oye, voy a montar mi aplicación en la nube, pues normalmente vas a la infraestructura IaaS, pero la aplicación no es gratuita. Aplicaciones la misma que tenías, pero montada en una máquina virtual. Eso no es nube eficientemente como hemos visto anteriormente. Y luego, ya cuando las empresas conocen el tema de los contenedores, ya empiezan a montar aplicaciones hechas y realizadas para la cloud nativa. En este caso, ya yo monto mis aplicaciones preparadas para la nube, para, hacer para estar en contenedores. Y, por último, cuando esta empresa ya sigue hacia adelante ya nos vamos a los contenedores, a las serverless. Todo esto de aquí son infraestructura como código. dos partes, que es la parte que provoca la innovación, en este punto de aquí, ¿Vale? Bueno, ya acabamos eh, simplemente con las conclusiones. Tenemos aquí que la inteligencia artificial, el Machine Learning y la Cloud Computing son los grandes, de, las grandes de, en la tecnología. Aquí Garner nos dice, oye, el es que, es que no cuente con un servicio cloud será tan raro como el que no tenga internet. El 90% de las empresas tendrán, eh, abrazarán el cloud en 2020. La estrategia multicloud resulta que es cuando el beneficio total de la unión de todas las nubes realmente aporta una, una solución. No es mejor ir a multicloud cada una por un lado distinto de forma independiente, sino que la conjunción de todas las nubes provoca una que sí que da eh, beneficios eh, y además no solamente las nubes hibridas estarán en los centros de datos. Ahora vamos a ver cómo el edge computing avanza. Este edge computing es que yo mis, mis máquinas no van a estar solamente en mi CPD, sino que van a estar muy cerca de los, de, de los usuarios. Un gamers, por ejemplo, podrá tener en su ordenador. Normalmente tiene en su ordenador un, un, un juego. Vale, muy bien. Pues ese juego, en vez de tener un va a tener el net computing que está tan cerca de su casa que el tiempo de latencia es ultra bajo vale bueno eh, aquí hablamos de la, de la importancia de las sd wan que hemos visto las redes definidas por software y ya pues es importante que toda la seguridad protección de datos se están cada vez más integrando en las cloud nativas y todo el mundo está haciendo eh, aportaciones para que sean cumplan en ese esquema de protección de datos y todo eso vale y ya para acabar eh, para acabar tenemos que, eh, la, vamos a pasar aquí a la última, vale, que la recomendación para ir a la nube o a la Multi Cloud no es hacerlo todo a la vez. Solo grandísimas empresas que tienen esos recursos pues pueden eh, intentar adoptarlo en, en un corto plazo. Pero lo normal es que de forma equilibrada, constante, de forma progresiva, para que vuestros empleados, eh, desarrolladores, puedan adquirir los conocimientos de esto de, de, progresivamente. Además, es importantísimo que para irse a la nube o a temas de multi-cloud, no solamente tus empleados estén bien formados y vayan aprendiendo progresivamente, sino que lo hagan de la mano de grandes expertos o vitales de este mundo, como por ejemplo Telefónica. Y con esto acabamos esta sesión de webinar. Creo que había una pregunta, no sé, sí. eh, no sé, sí. pero que dice que la ha, ha respondido plenamente pero no sé si querías hacer una puntualización a la pregunta que tenía José. ¿La tienes en el chat? Vale.